Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando esta, la clase 288, 288 clases. La luna en casa 12 en los signos de tierra y con esto completamos las lunas de tierra eh, en las casas, en las 12 casas. Bueno, empezamos. Vamos directamente al video, pero antes te pido que por favor te suscribas al canal, le des clic a la campanita, eh, me dejes un comentario, le des like al video, eh, activa el algoritmo de YouTube, por favor. Bueno, vamos con Luna en casa 12, empático, compasivo, hipersensible. Casa 12 en Tauro, aislamiento, rutina, robos, Luna en Tauro, sensual, tierno, confiado, brusco, crédulo, inseguro. O sea, si vos estás estudiando una carta natal que tiene luna en casa 12, la casa 12 está en Tauro y la luna está en Tauro, podríamos estar hablando de una persona que al sentirse inseguro tiende al aislamiento, porque se vuelve hipersensible y no le gusta mostrarse así. Ahora bien, si la luna en casa 12, que ya sabemos es empático, compasivo e hipersensible, estuviera la casa 12 en Virgo, que representa la precisión, la crítica y los retiros, y la luna estuviera en Virgo, en vez de en Tauro, cuidadoso, humilde, prudente, obsesivos neuróticos distantes. O sea, podríamos estar hablando de una persona que a pesar de ser muy crítica, trata de ser empática y se cuida de ser prudente al expresarse para no herir a los otros. Ahora bien, si esa luna en casa 12, empático, compasivo e hipersensible, estuviera la casa 12 en Capricornio, angustias, depresión, decepción, todo eso representa la caja 12 en Capricornio, y la luna estuviera en Capricornio, que los hace reflexivos, prudentes reservados, o egoístas, indiferentes, crueles, y o, oh, porque se puede tener varias de estas, entonces podríamos estar hablando de una persona hipersensible que si se siente decepcionada, se vuelve indiferente y cruel. Bueno, espero que te haya gustado esta clase. Yo acá te voy a dejar un rectangulito en el final del video, en los últimos 20 segundos del video, eh, con la lista de reproducción de estos 288 videos. O sea, si no estás entendiendo esta clase, es porque no viste todas las anteriores. Te invito a que vayas y veas desde la número uno. Son todos videos muy cortitos, como este, en el que todos los días podés aprender algo nuevo de astrología. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con las lunas en signos de aire. Empezamos con las lunas de aire. Te mando un abrazo enorme. Hasta mañana.